las 7 ¿sientes tristeza? no Selick siento miedo el miedo es inútil me enseñaste que el amor es como el universo complejo y seductor gracias a eso puedo reconocer la felicidad ...cuando la tengo enfrente. Una novela de Benito Taibo. Corazonadas. Un libro sobre las personas que nos hacen quienes somos. Llevo mucho tiempo tratando de descubrir los secretos del universo. Los secretos de mi propio cuerpo y de mi propio corazón. ¿Será que en los secretos del universo... ...se esconden también los secretos del amor? Todas las respuestas habían estado tan cerca, y aún así había luchado siempre contra ellas. Pero, ¿por qué me avergonzaba? ¿Por qué lo quería lejos cuando estaba cerca? Pero lo extrañaba cuando estaba lejos. ¿Por qué mis padres no dijeron nada? Todos luchamos nuestras propias guerras privadas, y no sé si por miedo perderé la mía. Dante es el primer amigo que he tenido jamás, pero ¿por qué me asusta? Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, de Benjamin Alir Sainz. enseñaste que la vida es una búsqueda y que encontrar las cosas adecuadas es un arte. Pero también aprendí que muchas veces lo que más vale la pena es el viaje, no el destino. Una novela de Benito Taibo, Corazonadas, un libro sobre las personas que nos hacen quienes somos. Les sale a su presidenta La reina madre de todos los perdedores Voy a contarles las reglas para pertenecer a nuestro club El Club de los Perdedores Regla número 1 No le cuentes a nadie del Club de los Perdedores Regla número 2 No le cuentes a nadie del Club de los Perdedores Regla número 3 Para pertenecer al club Al menos tres personas deben haberte llamado perdedor Ñoño, raro, freak o algo similar Regla número 4 Debes verte diferente, pensar diferente Oír otra música y ver películas que nadie más haya visto Regla número 5 Haber intentado cambiar para ser como todos y fracasar en el intento. Regla número 6. Sentirte totalmente solo e incomprendido. Regla número 7. Pensar que tu vida es una pesadilla de la que nunca despiertas. Regla número 8. Quererte morir a veces. Regla número 9. No puedes suicidarte, al menos hasta que hayas leído lo que te voy a contar. Y regla número 10. Recuerda que no estás solo. Ah, por cierto, si esta es tu primera vez en el club, ya eres un luce. El Club de los Perdedores. El nuevo libro de Lorena en un mundo donde las piedras sagradas son el origen y el fin de todo, en un lugar de mujeres y hombres alados. Una profecía está a punto de cumplirse, una que muchos quieren impedir. villet Dantier, de alas transparentes, es la protagonista de esta épica aventura. De su vida depende el destino del mundo. Vuela con Andrea Saga hasta Eloa, Potencia. La profecía, Planeta. cuando ya es irreparable un segundo o una décima de segundo después de haberlo cometido o antes incluso mientras lo estás cometiendo luego revives ese momento una y otra vez detalle a detalle con una memoria infalible con los ojos entornados para no descuidar nunca la vigilancia lo examinas retrospectivamente en la quietud de una habitación cerrada por dentro o en la mitad del insomnio el sueño del que he despertado podía ser suyo, aunque él no apareciera. He pasado demasiadas horas sumergido en su vida, días ya desde que llegué a Lisboa. Como la sombra que se va, los dos andamos por esta ciudad buscando fantasmas. Los suyos, más ilusorios que los míos. Como la sombra que se va, la nueva novela de Antonio Muñoz Molina. La huida de un asesino. Que no pudo matar un sueño de libertad. El proyecto LibrosFamosos.com nace en la primavera del año 2015, junto a EscritoresFamosos.com. Los dos fueron iniciados con el objetivo de promover a escritores y libros. En el 2017 hemos decidido separar la trayectoria, ofreciendo así dos servicios diferentes: LibrosFamosos.com, servicio de promoción de libros y escritores. Y escritoresfamosos.com, servicio editorial para publicar libros y comunicación entre escritores y lectores mediante reseñas. Trayectoria de aprendizaje y adaptación. Durante estos dos años hemos aprendido mucho acerca del mundo de los libros. Sabemos que los escritores necesitan de sitios como estos para promocionar sus libros. Además, incluimos un sistema de importación de contenido de los blogs que hablan de libros y escritores. Hemos añadido la publicidad de Google AdSense para quienes desean llegar a nuestro público mediante anuncios. Los mismos están de manera estratégica incorporados en el sitio web para que sean vistos claramente. Calendario literario. Cuando una nueva fuente de contenido es agregada al sitio, la programamos para que compagine con las demás publicaciones. De esta forma los lectores podrán acceder al contenido de forma periódica con solo fijarse en el calendario. Boletín de libros y escritores. Algunos lectores prefieren leer las noticias sobre libros y escritores mediante el boletín. Puedes suscribirte mediante el formulario que encontrarás en la página de boletín. Añadir tu blog de libros o escritores. A los lectores y escritores les encanta crear blogs para hacer reseñas de libros que leen. Por ello desde el inicio ofrecimos la posibilidad de hacer reseñas de los libros que les encanta. Pues las reseñas son revisadas y se aceptan solo las positivas. Cómo escribir un libro y publicar en una editorial. A la novedad de este año también se suma el lanzamiento de nuevos servicios de escritores famosos. Ahora los escritores pueden dedicarse a escribir, mientras el equipo de lectores, editores, correctores, diseñadores y expertos en marketing se dedican a hacer los libros famosos. Gracias por conocer Libros Famosos, esperamos que disfrutes de nuevos libros cada vez que vuelvas a nuestro sitio. Por último te recomendamos que si nos sigues en las redes sociales, boletín o Youtube nunca perderás. Lo nuevo del mundo de los escritores, bienvenidos a librosfamosos.com